Da, dale. En tu casa, dale. En 3, wow, yo no me joda, este no entiende mi idioma. Cosa que no es mi broda, ese guachi me quiere ganar a mí. Pero es un Gil, mira tu reloj, ya se te pasó la hora. Ay. El Joe estuar no me joda, sí. que me hace la grulla, que se siente Maradona. Sí. Quiso hacer la grulla, pero el tipo se cagó. Así que en vez de hacer la grulla, hizo la paloma. Oh demasiado malo Cada vez que rapeo yo tengo agua palo Pero para para que si sí tengo razón Hoy voy a ganarte y no es por la actuación yo oh. sé chistes, es verdad En eso tener razón Les enumero las cosas que hace bien Stuart Gracias por la atención Ella o hermano, no hace nada o no me podés ganar en este combate Mucho menos si me querés ganar a mí Cada vez que yo rapeo, puta, sabe que vas a perder este fucking debate Estás perdiendo, concéntrate Estás perdiendo, concéntrate chocar un hombre de cráter, oh, no me ganas a oh, mí este guachín, sí. pero posta este tipo perdió, sí. los chistes y dos veces, es que Stuart sí, gato, este guachín me quería competir pero adentro del beat no fluye como ah. yo, tu talento es responder, yo también respondo bien y encima fluyo mejor, oh. ¿Qué me vas a ganar a mi guachín, sí. que decís que sos del interior, Dale. pero ya no lo son, no lo Lo mudó, oh. Vos te viniste a la capital, yo hago que la capital viaja hasta donde estoy yo. Oh. Sigo Por Sigo. eso es que el tipo perdió Ay. Este piensa que puede ganarme, pero nunca tuvo razón, no hace un edificio en la luna, eso me dijo el hijo de perra. Seguro que sale mal, no ven lo mal que hace estructuras en tierra. Sí, eh.